Sabías que hay 5 cosas básicas que puedes empezar a hacer en este momento para reducir las probabilidades de que exista una infidelidad en tu relación según la ciencia? Amigos, yo soy Cristian y el día de hoy les traigo un tema muy bueno porque yo sé lo importante que es para todas aquellas personas que están en una relación la fidelidad. A veces pensamos que el hecho de que nuestra pareja no sea fiel no depende de nosotros, pero la realidad es otra. Al menos así lo comprueba el doctor Willard Harley, quien es un reconocido psicólogo y terapeuta de parejas. El doctor Harley realizó un estudio a 800 parejas y encontró que tanto hombres como mujeres tienen necesidades básicas que deben ser satisfechas para poder disminuir las probabilidades de infidelidad. Así que me dio la tarea de leer el libro del doctor Willard Harley llamado His Needs, Her Needs, Building an Affair-Proof Marriage, o lo que sería traducido al español como Las necesidades de él, las necesidades de ella construyendo un matrimonio a prueba de infidelidades. Y saqué un pequeño listado de 5 cosas que las parejas deben entender y hacer para tener una vida de pareja más feliz. Pero antes de empezar con esas 5 cosas tan importantes, creo que deberías de llamar a tu pareja en este momento para que vea esto contigo. Y si no, pues mándaselo para que no se le olvide verlo más tarde. También me gustaría que me pusieran en los comentarios sus consejos personales para mantener una relación feliz y a prueba de infidelidades. Estoy seguro que otros usuarios les encantará leer sobre la experiencia de otras parejas. Y ahora vamos directo al grano. Número 1. Ella necesita afecto, él necesita placer carnal. Las mujeres necesitan afecto, pero no solo eso. Necesitan sentir conexión y amor por parte de su pareja. Esos sentimientos pueden ser expresados de muchas maneras. Besos, abrazos, flores, llamadas, mensajes, detalles, gestos de amor, etc. Todas estas cosas hacen sentir a una mujer protegida y cómoda. Y por otro lado, los hombres necesita, necesitan intimidad, gama, placer carnal. Es muy común para las mujeres subestimar la fuerte necesidad de un hombre de tener relaciones. El doctor Willard Harley piensa que la necesidad de afecto de la mujer y la necesidad de placer del hombre están conectadas. Es decir, si un hombre no muestra amor o afecto a su mujer, es probable que él no obtenga nada de sexo. Y viceversa, si una mujer no deja a su hombre tener relaciones con ella, él no mostrará afecto. Número 2. Ella necesita hablar, él necesita a alguien para compartir sus pasatiempos y entretenimiento. A las mujeres les gusta hablar, sí, pero además necesitan que su pareja las escuche y les brinde una opinión sobre lo que dijeron. Durante el cortejo, las parejas se conocen y hablan. Para las mujeres es muy importante tener lo mismo durante la relación o el matrimonio. El doctor Harley, durante su experimento, encontró que las mujeres necesitan alrededor de 15 horas a la semana de la atención de un hombre para sentirse satisfechas. Esto vendría siendo alrededor de dos horas al día que los hombres deben de escuchar a sus parejas para que ellas estén contentas. Mucho, ¿eh? Por otro lado, los hombres necesitan a un compañero de juego. Cuando las parejas empiezan a salir, las mujeres acostumbran a compartir los intereses del hombre. Se van a pescar, ven deportes con ellos, películas de acción, etc. Pero durante la relación o el matrimonio, las mujeres intentan hacer que el hombre haga lo que a ellas les gusta O que él haga lo que le gusta por sí solo Para los hombres es muy importante que sus parejas sean buenas compañeras Según este psicólogo, el hecho de poder relajarse haciendo algo con su pareja es la segunda cosa más importante para los hombres Número 3 ella necesita honestidad, él necesita una mujer atractiva. La confianza de una mujer se basa en la honestidad de su pareja. Es por eso que, para no perder la confianza de su mujer, es muy importante que los hombres sean honestos incluso con los detalles más pequeños. Por el lado de los hombres, seamos realistas. Los hombres no pueden apreciar a su mujer únicamente por su inteligencia también necesitan que ellas sean físicamente atractivas. Y que conste que no lo digo yo, lo dice el doctor Willard Harley con doctorado en terapia de parejas. Número 4, ella necesita suficiente dinero, él necesita una casa acogedora. Las mujeres necesitan dinero, vaya sorpresa. Podríamos decir que no existe dinero suficiente como tal, pero según el doctor, existe cierta cantidad de dinero necesaria para garantizar vivir tranquilamente tener estabilidad y sentirse segura Mientras tanto, de acuerdo con el psicólogo debido a que los hombres lidian con problemas y tareas de manera diaria pues es importante para ellos poder encontrar un lugar donde puedan descansar Esta necesidad es tan fuerte que incluso sueñan sobre eso Número 5 Ella necesita un esposo que sea un buen padre Él necesita ser admirado Para las mujeres es importante tener una pareja que sea un buen padre con sus hijos y la imagen de un hombre perfecto para sus hijas. También es importante para ellas que su hombre tome responsabilidades en el desarrollo y la educación de los niños. Mientras que para los hombres es importante sentirse orgulloso de sí mismos y sentir la admiración de sus parejas. Admiración sincera es una muy buena motivación para los hombres ya que los inspira a ser aún más. Y bueno. Ese fue el punto final y ahora es tu turno de decirme si estás de acuerdo con el psicólogo o si tienes una opinión diferente. Déjame en los comentarios qué opinas y si algo en este video te pareció interesante no olvides darle un like y ponerlo en favoritos. También no olvides suscribirte aquí arriba y darle click en la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. Eh, también no olvides seguirme en Instagram, en Twitter, en Facebook No olvides visitar asCristian.org Y mandarme un mensaje si necesitas alguna consulta personal Eso es todo, yo soy Cristian, nos vemos en el próximo video Cuídense mucho, chao chao